Grande Y maravilloso, ¿Qué tal si das aplausos al Señor Viene con todo tu corazón y aplauda al Señor Eso chico, la mucha gloria, lo presencia al Dios Gracias Señor por esta paz, por este gozo Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí De día lleno de gozo, lleno de paz y bendición. Señor, agarro de dedo en vuelo, mi vida, Señor, te adoro, te siento, mi vida, vida. Señor, tómala por favor No tengo nada Señor, solamente mi ser Como venta Señor, tómala por favor Pagarte por puedo, mi vida Señor y adoro te sigo Con aquella gloria Desde que empecé en Y cabal estaba Estaba cerrado el camino Tuve que venir a pie Y vine caminando Y le decía el Señor Gracias, tengo salud ¿Qué más puedo dar? Estoy con vida que no hay que Posiblemente mi carnaño Que no Pero como otra noche Contento de la voy a jugar Jera ve Irte a Dios Pagarte no puedo Mi vida Señor te adoro Jesús Mientras vida me Gracias Jesús La katone ka icha Dios que con tu tojo te ve, pero te bajo una mejabre, Señor que igual sacre Dios te ve, no Dios, Dios te ve. No te ve, me shad pug, gran gran castamar. Me shad huk pabag, shad tojo, shad re sahloch Dios su vara de suya otra por lo tanto juanza gracia a que Dios I but I'm a man of you ¡Suscríbete! tus